Ay no, ya está reproduciendo. Jeje, entonces youtubers, al fin no oyen ni voz, y algunos dirán, ¡qué voz tan genial! Mientras otros, ¡qué voz tan horrible! Aunque como apenas tengo suscriptores, creo que la mayoría están acostumbrados a oírme. Bueno, ¿cuál es el motivo de este video? Simple, explicar quién les habla, qué pienso hacer con el canal y qué quiero de ustedes. Sí, de ustedes que me están viendo pasar pena. Nah, es broma, pero sí quiero resolver las dudas efecto dominó no, que no quiero que se expandan. Para empezar, soy un estudiante de diseño gráfico, pero en realidad me gusta el arte en general, el dibujo, la animación, la música, las artes marciales, el medio audiovisual, etc. Consecuentemente dibujo, animo, practico guitarra, parkour, aunque soy un noob que tiene que calentar una bala para que les salga bien el cómic. Además de esto, también me gustan las películas y me encantan los videojuegos, algo que no es sorpresa en este medio, lo cual me lleva a la segunda pregunta, ¿Qué pienso hacer con el canal? Como le indica el canal, pienso hacer ilustraciones en los medios que este computador de la edad de piedra me permite, pero no, como ya aclaré, mis gustos son muchos, así que, si Youtube me lo permite, en este mismo canal haré reseñas para su entretenimiento y mi sufrir. Y si no me lo permite, lo subiré a otro canal y les dejaré el enlace en este. Ahora, lo último pero no menos importante, porque ahora hablaré de ustedes que serán mi inspiración para los próximos videos. Primero que todo, si les gusta seguir viendo mis videos, suscríbanse. Si no quieren, no lo hagan, no les puedo obligar, pero sí, les pido que compartan este. Tal vez alguno de sus amigos compartan mis gustos y se los agradecerá de todo corazón. Y lo que en verdad quiero de ustedes es que pongan en los comentarios qué quieren ustedes para mi primera reseña. Como mi computador trabaja a vapor y actualmente no tengo consolas, va a ser una retro reseña. Y los candidatos son Super Mario RPG, Mega Man X y Contra. Bueno, eso es todo. Ya saben qué quiero de ustedes, así que para qué repito. Soy Coqueco y nos vemos en el próximo video. Chao pues.